Yeah, yeah. Anduve perdido en mi propio sentido Fui dividido por el consumo prohibido Sin más así lo ocurrido sin miedo deambulé mientras dialogué mi pensamiento Fui mi lugar inédito donde viaje lento Probé recuerdo, inhalo, exhalo, día bueno o malo Mi actividad en esta vida es una incógnita En un pequeño intervalo donde vuelo bajo Y mi sombra me manda al carajo por no ponerme a salvo Me asombro por seguir dando vueltas sobre mi propio escombro Una segunda voz me manipula no ayuda Solo se recarga en mi hombro Mientras sigo buscando una puerta se Quiero encerrar esta criatura en una oscuridad profunda. Fui incesato, a veces pienso que dormir en un sueño largo es la cura. Veneno vicioso vuelve mi mente de placer y locura. Débiles puestos en canto y tortura Con el tiempo afectando mi cuerpo Con ansiedad, depresión, soledad y amargura Seguí luchando para librarme de esa trampa Algunos son frágiles que de ese tormento ya no escapan Otros débiles no paran hasta que los acaba Curda experiencia donde me mantuve fuerte Subí mi guardia para salir de este ambiente Y ahora solo espero encontrar una mejor estadía Tranquilidad en mi interior sin traer ninguna tragedia Qué mejor elección, un buen refugio para vivir otro día, yeah. yeah. yeah. <risa> El <universo oculto. risa> Mi divina comedia está frente a mis ojos. Los vicios me atraparon, sé que pronto seré polvo. Gente mira con morbo. Toda mi persona, los grilletes de las drogas, a mis manos se adornan. Esas malditas críticas me hacen romper las normas. Mi a destina, son errores del pasado. tus vela mis oídos. Siempre me ha susurrado. vero como a los vicios. A mis pies los he adoptado. Controlé mis emociones. No tuve ningún temor. Virgilio vigilaba mis pasos alrededor. Quise ser buena persona. Huir de mi infierno de Dante. Los vicios me atraparon. Me arrastraba a Caronte. Buscaba la salida. Desde el sur al norte. Rebuscaba entre mi mente. No podía encontrar la llave. Los consejos de los míos me hicieron encontrar la llave. Siempre estuve Luchando contra el destino, acuestas cada día contra los vicios. Era mi mejor apuesta. De veras, que cuánto cuesta escapar de estas garras. Si no has vivido esto, no entenderás estas barras. Hay muchas sangres turbias y pocas aguas claras. Son pocos los momentos para salvar el alma en esta pinche vida. Ya no importa la clase, importa la inteligencia para perderse y encontrarse. Yo es verso oculto con Forever.